Como habrán visto en el video anterior, bueno, pues mis medios no son eh, un estudio de televisión. Esto no está diseñado para ser un mainstream, ni muchísimo menos. Yo lo estoy pensando como: pues acabo la clase, voy a visitar al prof, le voy a comentar algo y nos quedamos platicando. Sin embargo, ahora con este tema de eh, la distancia social, dicho suave, dicho realmente, es el confinamiento. Recuerden ustedes que el confinamiento, eh, antes de que esto sucediera, pues era una medida penitenci penitenciaria, esto no es una medida de sanidad. Eh, ha causado muchas consecuencias y como les dije en el pequeño video anterior, estaremos tratando pues, temas emocionales que se han visto muy afectados por esto. Me parece mucho más relevante incluso que la enfermedad misma. Sin embargo, vámonos con calma, no me quiero desviar. Eh, mucha gente me ha dicho que eso es un poco aburrido o un poco cursi, sin embargo, pues vamos a empezar por lo que a la gente sí le está moviendo mucho ahora, que es la lana. Esto nos ha pegado a todos en el bolsillo, o en la salud, o en el estado de ánimo, o en el, las actividades diarias de hacer ejercicio, de poder convivir con más gente, eh, o en todas las anteriores. Entonces, pues la que nos pega, digamos, de forma trascendental es la del bolsillo. Cuando en el bolsillo no hay dinero pues todas las demás se ven afectadas, pero también cuando no hay salud. Sin embargo, por algún motivo, vivimos en un mundo que nos ha criado de forma muy materialista. Y en ese sentido les voy a hablar de inversiones de forma muy breve y somera. Eh, les quiero compartir que hoy recibí este pequeño paquetito. Les quiero recomendar a esta empresa y les voy a comentar por qué. Flink. Flink eh, ya podrán hacer su investigación, no me gustaría echarle más flores de las que merece, pero merece algunas. Sin embargo, eh, hay un fondo que yo respeto muchísimo y la Fond Manager se puso súper de moda, también hagan su investigación al respecto, por favor, eh, no me gustaría sesgar los demás. Pero tienen unos fondos que se llaman ARC. Estos fondos ARC eh, tienen la facultad de invertir en lo que yo llamo la convergencia tecnológica. Eh, lo que estamos viviendo hoy por hoy eh, en este cambio, eh, digamos, de comportamiento humano tiene mucho que ver con esta convergencia de nuevas tecnologías, principalmente la automatización que, eh, bueno, pues ya no va a ser culpa de la tecnología que nos quedemos sin empleos sino que va a ser culpa eh, de lo que estamos viviendo que es inmencionable en YouTube. Pero no. Eh, la automatización llegó para quedarse, hay empleos que se van y no van a volver y hay teorías económicas que hablan de que con un 20% del de esfuerzo que aplicamos el día de hoy para generar el 100% de recursos que necesitamos, eh, en un futuro se puede llegar a hacer con mucha menos fuerza laboral. Entonces puede llegar a haber personas en 5, en 10, en 15 años que nunca en toda su vida trabajen. ¿Cómo va a salir eso? No lo sé. Si, sea, si va a existir una, un incentivo, un sueldo básico universal eh, algo como esas teorías, no lo sé en México, no lo sé en Latinoamérica eh, pero tampoco soy partidario de estirar la mano y decirle al Estado oye sí, dame un ingreso básico universal y dime qué hacer para no molestarte yo aquí me quedo, no viajo, no me muevo, no te reclamo me vacuno lo que tú quieras y tan, tan se acabó yo diría que no yo había que tener este, cada quien un poco de pensamiento crítico de tomar sus decisiones. Por supuesto, este, eh, yo me he vacunado, mi cartilla está completa de todas las vacunas, que se pueden llamar así. Sin embargo, este, pues nunca me he puesto un experimental. Y no me gustaría hacerlo hasta que haya un poco más de pruebas. Eh, bendito, este, estoy en un rango de edad que no es una decisión que tenga que tomar el día de hoy. Pero, y vamos a hablar de inversiones. Flink tiene este acceso a estos fondos ARC dentro de otras este, acciones en directo que pueden utilizar. Los fondos de Arc son ETFs. ETFs, digamos, es un portafolio diversificado que invierte por un lado eh, en impresoras 3D, puede tener otro lado con tecnología CRISPR. Tecnología CRISPR es de modificación genética, básicamente un copy-paste de algunos cromosomas para modificar algunas funciones de plantas y ahora también de personas. Eh, en el 2018 me parece nacieron las primeras gemelas modificadas con CRISPR y de hecho ellas carecen de un gen eh, que ya no les permitiría contraer el VIH como enfermedad con tantas similitudes que tiene esa enfermedad con la que estamos experimentando en el mundo me parece que es un tema de investigación que también abrimos ese hilo si es que lo desean compartir vamos a abrir esto esto este, me llegó el día de hoy vía correo, eh, lo único que tuve que hacer en la aplicación fue eh, mostrar mi rostro, poner mi documento de identidad y lo que estoy recibiendo hoy es esto que estamos viendo acá que es la tarjeta de acceso a esos recursos realmente no me interesa a mí por la tarjeta de débito en sí lo que me interesa es que tiene esta partición de inversiones. ¿A qué me refiero con partición de inversiones? Siempre me latió, por ejemplo, este, Samsung como inversión. Me parecía muy potencial, pero costaba un dineral. Es decir, una acción de Samsung, cuando me acuerdo que la busqué, estaba en 36 mil pesos. Eh, los chocolates, estos deliciosos suizos, este, Linden, si se llaman así, no me acuerdo perfecto, eh, la acción cuesta 80 mil euros. Vamos, yo no me voy a comprar una acción así de lleno para ver cómo le va. Es muy constante a través del tiempo. Pero lo que te permite eh, Flink, vamos a verlo este, en un momento más en la pantalla. Déjenme cerrar esta introducción hasta acá. Pues vamos con estos ejemplos visuales de lo que les comentaba. Eh, este es el, el ETF que no conseguía entrada este, en instituciones robustas en México, como Grupo Bursátil Mexicano, por ejemplo. Y sí, a través de esta plataforma eh, FinTech, eh, enhorabuena este, a Flink por ser un unicornio y que ojalá que le siga yendo bien para que todo nos vaya bien, porque nos han acercado este tipo de herramientas de inversión, que en lugar de yo tener que juntar 152 dólares para tener una proporción de esto, lo puedo hacer desde fracciones de 100 pesos. Es decir, yo puedo comprar 100 pesos de este ETF. Yo en lugar de invertir este 80 mil pesos en esta acción de chocolate suizo que les platicaba hace un momento, puedo tener una proporción de 100 pesos y tener los mismos resultados porcentuales como estos este, que ha tenido el día de hoy este ETF. En caso de que sean buenos, aprovecho para reiterar, esta no es una recomendación de un asesor financiero hacia ustedes. No me están pagando a mí como asesor financiero. Yo estoy compartiendo las prácticas que he hecho, hice en algún momento y probablemente haga en el futuro. Sin embargo, este, esto no es eh, un consejo financiero, sino es, eh, pues vamos platicarles de, de lo que me ha funcionado a mí. Eh, Estos es fondos de ARC, este por ejemplo, está fundamentado en tecnología del genoma eh, tipo CRISPR, como les platicaba hace un momento, y podrán ver que también su resultado es pues, bastante brutal. Eh, ¿Qué más hay por acá? La gente en mi país... Eh, era muy tradicionalista de dolarizarse, de esperar la devaluación, como en el resto de Latinoamérica, también en México, la volatilidad cambiaría contra nuestra divisa, es brutal. El dólar eh, siempre las ganaba todas. Por ejemplo, cuando Peña Nieto entraba en el 2012, en lugar de hacer ese save in Mexico, eh, el resultado real fue este que podemos apreciar de acá. Una devaluación rampante que ese dólar, bueno, pues eh, se nos fue prácticamente al doble en un momento determinado, ¿no? Por supuesto, no toda la volatilidad cambiada tiene que ver con sus decisiones y con el partido que lo representa, pero pues no les podemos lavar la cara de lleno tampoco, ¿verdad? Eh, pero este punto lo traigo porque hay gente que le gusta dolarizarse. Entonces, se puede entrar al Shai en lugar de invirtiendo 1,700 pesos este, por cada título de iShares que este, este tipo de emisiones las lleva BlackRock. Vale mucho la pena echarles un ojo si quieren un refugio seguro. Este está contrapeso, por ejemplo, en dólar no se ve esa volatilidad porque son solamente los bonos. Hay volatilidad, pero más medida. Pueden acceder a refugios este, de moda, como es La Plata, en este caso. Aquí pueden ver el ejemplo de oro, también este con iShares. Y si el oro les llega a gustar este, pues de forma más directa, pues les guardé también acá un ejemplo de una empresa de extracción de oro en directo. Como verán, este, pues tampoco es la, la panacea. Yo no he tenido mucho éxito porque no lo he hecho a largo plazo, con, con estos metales, pero bueno, pues al ver que grandes inversores como Warren Buffett han cambiado su punto de vista al respecto de este tipo de inversiones, pues eh, lo pueden considerar. Yo en este momento no lo tengo yo en portafolio. Y eh, finalmente, pues es la empresa que les comentaba sobre oro. Esto, este, pues hablando de lo más conservador, vámonos al otro lado, porque estoy consciente de que mucha gente necesita resultados rápidos, pero pues vamos, nadie se los puede asegurar y el que lo haga es un total mentiroso. Sin embargo, hablemos de criptodivisas, porque creo, todavía cabe alguna inversión por ahí. Sobre criptodivisas... Sí, ya todo el mundo sabe que están muy de moda y todo, este, y están leyendo la mayor parte de las personas que se sube y que se baja y bueno, pues nadie sabe realmente cómo funciona esto. Sí es, este, algo que está totalmente en boga, que incluso si no lo entienden de lleno, pueden llegar a especular con esto de una forma mucho más tranquila que por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, con acciones que, bueno, han tenido unos tropezones increíbles. Eh, de ahí venimos, del de, mundo bursátil. Vamos a asomarnos un poquito al mundo de las criptos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo empiezan Pues para empezar, eh, necesitan una entrada que les permita llevar sus pesos, estos pesos, en este caso de México. Por supuesto, Latinoamérica tendrá eh, opciones mmm, locales que les permitan cambiar su divisa a criptodivisa y pueden empezar a mover este dinero. Como verán, esta cuenta está en cero justamente porque yo la he movido. Y les voy a platicar ahorita por qué he hecho tal. Pero bueno, primero vamos Bitso para la gente que está en México. Bitso no pudo competir finalmente con las regulaciones del de sandbox como una fintech mexicana y con la regulación mexicana, y decidió irse a un lugar en Europa que le permitió operar de una mejor manera. Entonces, bueno, pues para mí, después de la experiencia que tuve con eh, Cryptopia, por ejemplo, que bueno, pues un, una proporción de criptos eh, underground que tenía ahí, este, pues la perdí. Eh, pues preferí tomarlo como puente solamente, Javizo, e irme a Estados Unidos. Pero me sirvió muy bien, es decir, tiene esta opción de fondear y puedo depositar en efectivo este, las tiendas de conveniencia con una comisión bastante alta o puedo hacerlo a través de una cuenta clave que provee en México el sistema de transferencias y pagos como institución bancaria. Ahí fondean sus pesos, llegan sus pesos directamente aquí y pues dicen, oye, pues quiero comprar... Ethereum, que pues yo lo recomendaría altamente en estos momentos. O sea, ahorita estamos a mediados de febrero del 2021. Entonces, eh, bueno, pueden comprar la divisa que quieran. Si como yo deciden salirse y llevarla a Estados Unidos, pues yo recomiendo que sea a través de Litecoin. Litecoin cobra mucho menos comisión que Ethereum y que Bitcoin para eh, las transferencias internacionales. Esto que ven acá son las paridades. Sería muy relevante tomar en consideración eh, el Bitcoin contra el Ethereum, porque, bueno, es fácil de controlar. Yo lo que hago básicamente es cambiar mi balanza solamente entre Ethereum y Bitcoin y así me voy moviendo de acuerdo a lo que voy yo leyendo del mercado. Pero una vez que tengo esta divisa ya fondeada aquí y en la que yo quiero, pues lo único que hay que hacer es este, retirar. Una vez que tienes este botón habilitado ya con la divisa que quieres para retirar, te sale un número de wallet. Eh, tienes que proveer el número de wallet en, eh, el, del lugar donde quieres recibir. En mi caso, yo lo recibí en esta empresa que se escribe BlockFi. En inglés sería BlockFi. Y pues nada, es una plataforma muy similar a simple vista. Incluso se ve menos... Eh, digamos, elegante o con menos opciones que Bitso. Sin embargo, este BlockFi tiene muchos amenities que les voy a platicar. Aquí es donde tengo yo este, mis inversiones en criptos. Y básicamente, ¿esto cómo funciona? Estas son pues, la, las valuaciones. Eh, ahorita bajó este Bitcoin en, en el ratito que llevamos. Así de rápido es la cosa. Pero esto es lo que les quería yo enseñar transacciones. La última vez, este es mi último trade que hice, que pasé parte de mi proporción de Ethereum a Bitcoin. Pero esto no se los da nadie más. Intereses pagados. Cada mes que pasa que yo tengo mi inversión aquí, yo puedo decidir en qué criptodivisa recibo mis intereses, pero me pagan un interés mensual de, todo lo que, de toda mi posición en criptos. No solo eso, sino que también te paga por la gente referida. Yo a ustedes les voy a dar esta liga para que se asomen a ver BlockFi. Y si quieren entrar, pues además de tener este conocimiento de mi parte, podrán ustedes beneficiarme de una forma muy marginal. Por ejemplo, este me parece que es alguien que tomó mi, mi cuenta de, de referido para entrar. Acá también. Y pues como podrán ver, es este, pues una parte marginal comparada con los intereses que me paga la cuenta, pero pues la verdad es que no está mal, todo suma. Yo les recomiendo ampliamente, se si asomen a ver esta plataforma, y la, la forma más sencilla de manejar esos cambios es cuidando esta proporción, Ethereum contra Bitcoin. Este punto 0.34% muy probablemente en un corto periodo de tiempo, considerando que siga subiendo Bitcoin como sigue subiendo, porque esta bajada que vemos en Ethereum pues no tiene tanto que ver con la bajada de Ethereum, sino con la subida de Bitcoin. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, pónganme en comentarios y con todo gusto este, entramos más a detalle. Sin embargo, eh, falta que despegue con mayor fuerza Ethereum, a mi gusto de ver. Por favor, y aprovecho este preciso momento para decir que esto no es una asesoría financiera. Eh, a pesar de que yo soy asesor financiero, en este caso yo estoy com compartiendo con ustedes mis prácticas para que ustedes hagan su propia investigación. Yo no estoy pidiendo ni asesorando para que me copien, pero pues lo pueden tener presente por si tienen esta curiosidad, esto que en inglés es FOMO, que le llaman este Fear of Missing Out, este miedo de perderte lo que está pasando. Y pues en un estudio técnico muy básico que, que tengo en mis manos, pues esto puede volver a los niveles este, más altos que ha tenido, eh, de punto 0.7. Es decir, doblar, duplicar su valor. Pueden ustedes considerarlo así o este, hacer su propio estudio, por supuesto, no crean mi palabra, eh, lo que sí no les recomiendo es que eh, busquen traders solamente para validar su opinión. Eso se llama sesgo de confirmación. Si van a entrar a buenas plataformas donde los traders suelen compartir su información, como TradeView, por ejemplo, que se las recomiendo también muy ampliamente, pues no busquen solamente lo que quieren ustedes escuchar. Yo creo que puede llegar a los niveles más altos que ha tenido, como 0.07, repito, en un corto plazo Ethereum contra Bitcoin. Por pues eso es que aprovecho este momento para hacer la recomendación. Porque pues todavía no es tarde para subirse a la ola, pero pues no se suban con su patrimonio, no se suban con crédito, no se suban con dinero que no puedan perder, no vayan a vender su casa y meterlo todo Ethereum pensando que se van a comprar dos casas mañana. No, no va por ahí pero pues sí es algo que me gustaría compartir y que puedan ustedes también beneficiarse de ello, porque no es una mala inversión desde mi perspectiva. Esta liga que tienen ustedes en el primer comentario destacado los va a llevar acá. Esta institución financiera sí está basada en los Estados Unidos y lo que tiene de diferencia, además de este pago de intereses mensual que les comento es que ustedes pueden utilizar la inversión que tengan hecha en criptodivisa como un back-to-back. -back. ¿Qué es eso? Un crédito back-to-back -back es que si yo ya sumé en mi posición de Bitcoin, por ejemplo, este, esos 13 mil dólares que se ven ahí de ejemplo, eh, ustedes pueden tomar esos 13 mil dólares sin vender su Bitcoin con un interés este, pues ya no activo sino pasivo, es decir, ustedes van a estar pagando una tasa de interés por ese dinero que están tomando con esa garantía y lo van a regresar y no van a perder su posición, es decir, van a tener una posición activa de 13 mil dólares que va a estar generándoles intereses a favor y esta institución les va a prestar, les va a depositar en la cuenta a través de la cual fondearon. El equivalente a esos 13 mil dólares para que ustedes lo puedan gastar o lo puedan invertir en otra cosa y pagar intereses pasivos por este dinero. Es una opción que en México era muy común para tomar crédito, el back to back. Entonces, eh, como ven ustedes, pues la tasa activa, la que ustedes ganan, puede ser hasta el 8.6%. Y también pueden pedir dinero prestado a una tasa similar. Eh, ganar más de tu cripto, pues es lo que les comentaba en este preciso momento. De BlockFi Interest Account, es justamente lo que, lo que acabo de platicarles. Lo pueden llevar más a fondo si le dan clic en la liga del comentario destacado. El préstamo que me adelanté, y esto es lo nuevo que viene. Esto todavía no existe, pero esta es la Black Real. Una tarjeta de un dinero basado en Estados Unidos que ustedes están pagando como débito a través de esta tarjeta Black. Eh, en breve este, terminada esta waitlist, esta cola, esta fila para recibir esta tarjeta de crédito en su localidad y podrán acceder a este servicio. Es decir, a diferencia de lo que yo vi en Bitso, aquí tengo un mecanismo de disposición en mi propia mano. Tengo la opción de pedir prestado por el dinero que yo tengo invertido Y además tengo no solamente el rendimiento inherente a Bitcoin o a Litecoin o a Ethereum, la divisa que yo elija tener en esta cuenta, sino que también me pagan un 8.6% anualizado de manera mensual, es decir, 8.6 entre 12 de manera mensual me cae en criptodivisa. Acumulo, aunque esto siga cayendo o siga subiendo, independientemente del movimiento, yo sigo ganando algo, ¿vale? Aquí tenemos este, el interés al Bitcoin. Tiene esta otra criptodivisa que paga el 8.6. Eh, en Ether paga solo el 4.5. Y también tienen el, el USDC, también paga el 8.6. Entonces, bueno, es así como funciona esta plataforma.